Pues con la novedad de que se armó la, el regreso cargado Desde acá de De la nogalera banda Ahí llegué en la mañana Con el viaje de los mangos Y ahorita en la noche crucé el remolque cargado Directamente a la A la capital tomatera Ay, me faltó me, me faltó dos minutos cinco minutitos oh. déjame nomás Puedo hacer un pinche carril. Ahí le hacía falta correr dos hoyos al a los ejes del, del termo. como que como que no tiene tracción como que iba en el aire el tracto y aquí según hacía que le faltan 900 kilómetros a la capital tomatera son las once y media de allá y según quieren que esté ya a mediodía Ahí me dijo el patrón, ¿eh? ¿Te quieren? ¿Te quieren la bodega a las 12 del mediodía? No, oh, no le contesté nada. No le dije ni sí ni no. Voy a hacer lo posible. les voy a dejar ahí pasen un buen fin de semana ya sea que les vaya a tocar laborar o o a en lucha y medio de aquí el estado de lanza del lanza el venado Valió madre, anda, este se chingó esta matraca, se chingó la matraca y no da vuelta el... el tubo portagavilán. Conforme le frenas, sale el vástago, le empuja la matraca y ya dan de cuenta que está de vuelta gira. Aquí va el gavilán, que es el que hace que abran las balatas y frene. Ya dan de cuenta que venía amarrado. No se sentía, pero. Lo bueno que un. un colega venía bien pegado a mí hace rato aquí en la subida. Y donde volteé así por el retrovisor vi que que venía soltando un poquito humo por el modo que me di cuenta bueno ahora vamos a a quitarle un poquito ajuste al a, a rota chamber para que no trabaje mucho de mal pues parece que ahí entró... Chinga. Es que... Estos huevitos se llaman Rotochamber y traen dos resortes. Uno es para el freno de, de servicio. Y el otro para, para el freno de emergencia Entonces Ese tornillo Es para Inhabilitar Chingas a tu madre No bien Ay wey pues ya ahí quedó onda. Ahí quedó la mexicanada <risa> Ay, No hasta llegue Estos son los pernos Que agarran la matraca en la parte de abajo Que agarran la varilla Que agarran va a rota chamber. En esos casos Nada más se le quitan y Se suelta La pata de la matraca Y la varilla en rota chamber ya queda queda inhabilitada en la matraca obviamente si yo, yo no va a frenar va por obvias razones el tornillo para desajustar el otro chamber no entró hagan de cuenta que Esta parte de la cabeza entra así topa y se le da vuelta y le voy la tuerca se le va apretando se va haciendo esto y el resorte se contrae y acá hay inhabilitado también otra chamber pero Dijo el patrón yo nunca. nunca me ha pasado que no entrara el tornillo. Pero dice el patrón que no hay problema. Pues bueno. Hago su pinche madre. Mira estos pinches termoquineros hijos de su puta madre. Están viendo que estoy en el pinche acotamiento. Que no quepo. Tienen libre carril de alto y me pasan rozando los ojetes. Pero bueno. Vamos a ver, Piensa bastante Eche la ganas Ahí luego seguimos